hola que tal amigos bienvenidos a mi canal creaciones bettina hoy les voy a enseñar a hacer esta caja cubo mensajes de amor ideal para que personalices para la ocasión que necesites ahora vamos con la lista de materiales y con el paso a paso vamos a trazar 8 centímetros 8 centímetros y acá en este lado 9.5 centímetros. Vamos a trazar con la regla y la tijera para poder hacer los quiebres más fácil. Ahora vamos a cortar este extremo. Y este extremo. Y vamos a armar así. Vamos a hacerlo con silicona líquida nos quedaría así acá lo que hice fue pegar una tira en cartulina de 3 centímetros y la pegué así y en la parte interior pegué corazones rojos y blancos igual de cartulina acá vamos a marcar podemos escribir te amo o felices meses lo que deseen vamos a delinear con marcador negro para resaltar esta frase igual lo voy a hacer con un marcador micro punta para seguir decorando voy a hacer corazoncitos y punticos. Ahora vamos a coger un cartón corrugado. O Esta sería la tapa de 27 por 27 centímetros. Este es un cartón corrugado que tenía, está un poco averiado, pero ahorita lo organizamos. Acá voy a medir 9 centímetros, trazamos la línea, 9 centímetros. Igualmente lo vamos a hacer acá en esta otra parte así, 9 centímetros, 9 centímetros, vamos a trazar con la regla y la tijera y vamos a, a trazar estas líneas con marcador negro, lo hacemos con todas las líneas, nos quedaría así ahora vamos a utilizar cuatro cuadritos en cartulina y papel de corazones los cuadros los vas a cortar de 8.5 por 8 centímetros y los vamos a pegar así acá ya los pegué, voy a buscar acá el centro, voy a trazar con la regla y acá en esta parte voy a cortar con el bisturí o también lo pueden hacer con la tijera, hacer, a perforar, hacer el huequito vamos a utilizar un cordón de 10 centímetros de largo vamos a cortar un rectángulo de 3 por 7 centímetros lo vamos a doblar y vamos a cortar dos corazones a uno de ellos vamos a perforar acá lo voy a hacer con el bisturí con la tijera me ayudo para meter el cordón vamos a aplicar silicona líquida y pegamos este corazón ahora lo que vamos a hacer es meter dentro el cordón me voy a ayudar con la tijera y ya teniéndolo acá vamos a hacer un nudito vamos a jalar nos quedaría así ahora vamos a armar vamos a cortar este extremo y este y vamos a pegar por la parte lisa por donde pegamos las cartulinas ahora vamos a utilizar Imágenes animadas de amor, las vamos a cortar y las pegamos acá en los lados. Ahora con marcador de punta fina o marcador micropunta voy a hacer unos corazoncitos donde pegamos la cartulina amarilla para decorar un poco. Vamos a cortar ahora dos tiras en cartulina, una negra y una blanca de 2.5 por 8 centímetros. La negra la pegamos acá y la blanca voy a medir acá donde va el cordón para hacer una abertura o cortar. Con la tijera para pegar así. Y acá vamos a escribir un mensaje. Vamos a cortar cuatro tiritas en cartulina de 1.5 x 7.5 y la vamos a pegar en los lados de la cajita. Contigo aprendí que existe el amor real. Y vamos a copiar estas frasecitas que están viendo en el fondo. Esto lo alineamos o la imagen con micropunta y esto lo vamos a alinear con marcador negro copia los mensajes si te gustan ahora vamos a tomar una tira en cartulina de x 4.5 por 45 centímetros de largo y doblamos así como estilo acordeón nos quedaría así para empezar a copiar el mensaje vamos a dejar tres cuadritos y empezamos a copiar en el cuarto. Gracias. Voy a hacer acá unas ratitas para decorar por decirme que sí. por aceptar estar junto a mí es lo más maravilloso que me pudo suceder en mi vida no sabes cuánto esperé un amor así Ahora vas a aplicar silicona líquida en el primer cuadrito y vamos a pegar en la tapa. Así. Y acá vamos a aplicarle a este. Y vamos a pegarlo en la base de la cajita. Acá.